Primera de Crónicas, capítulo 18 Tiempo después, David derrotó a los filisteos y los sometió, y capturó Gad y sus ciudades cercanas a los filisteos. David también derrotó a los moabitas, sometiéndolos y obligándolos a pagar impuestos. Luego, David derrotó a Adad-Eser, rey de Soba, cerca de Amad cuando intentaba imponer su control a lo largo del río Éufrates. David le capturó mil carros, siete mil jinetes y veinte mil soldados de a pie. David ató a todos los caballos de los carros, pero guardó lo suficiente para cien carros. Cuando los arameos de Damasco vinieron a ayudar a Adad Eser, rey de Soba, David mató a veintidós mil de ellos. David puso fuerzas en la ciudad aramea de Damasco y también los sometió y les exigió el pago de impuestos. El Señor le dio a David victorias donde quiera que fuera. David tomó los escudos de oro que llevaban los oficiales de Hadad Eser y los llevó a Jerusalén. David también tomó una gran cantidad de bronce de Tipat y de Kun, ciudades que habían pertenecido a Adad-eser. Salomón utilizó ese bronce para hacer el mar de bronce, las columnas y los diversos objetos de bronce. Cuando Tou, rey de Amat, se enteró de que David había destruido todo el ejército de Adad-eser, rey de Soba, envió a su hijo adoram donde david para que se hiciera amigo de él y lo felicitara por su victoria en la batalla sobre adad-eser. tou y adad-eser habían estado a menudo en guerra. adoram trajo regalos de oro, plata y bronce. el rey david dedicó estos regalos al señor junto con la plata y el oro que había tomado de todas las naciones siguientes, Edom, Moab, a los Amonitas, los Filisteos y los Amalecitas. Abisai, hijo de Sarbia, mató a dieciocho mil Edomitas en el Valle de la Sal. Estableció puestos militares en Edom, y todos los Edomitas se sometieron a David. El Señor le dio a David, victorias donde quiera que fuera. David gobernó sobre todo Israel. Hizo lo que era justo y correcto para todo su pueblo. Joab, hijo de Sarbia, era el comandante del ejército, mientras que Josafat, hijo de Ailud, llevaba los registros oficiales. Sadoc, hijo de Aitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran los sacerdotes, mientras que Sapsha era el secretario, Benaía, hijo de Joyada, estaba a cargo de los queretanos y peletanos, y los hijos de David estaban al lado del rey, sirviendo como sus principales funcionarios.